Que la tierra envuelva mis venas, que el rico se lleve, disuelva la pena. La raíz del árbol capital es el problema capital que gobierna almas y bolsillos, guiándonos al vacío existencial, donde parecemos vivos, Soy Cristian de Bilbao. Mañana estaremos debutando a las 21 horas en Cuervo Bar junto a Fraile y Cronométrica. Rocky Rap. No falten. No se lo pierdan, gente.